El video que verán a continuación fue subido a TikTok, en él se muestra lo que parece ser o al menos lo que mencionan es un chupacabras, las imágenes son bastante extrañas, vamos a verlas primero y después las vamos a analizar, corre video. La criatura que vemos en el video es bastante extraña, incluso vemos que tiene como una larga cabellera o como si su cuerpo fuera bastante eh, alargado y también bastante plano. A mí me parece que esto en un principio pudiera tratarse de un eh, murciélago, pero el tamaño de este es bastante grande. Sí hay murciélagos, con tamaños muy grandes pero estos no se alimentan de la sangre no son chupasangre así que no podría ser uno de esos eh, murciélagos entonces por lo tanto debería de ser otra cosa que ataca al animal y es que también sabemos que hay depredadores como osos o como felinos o caninos también que durante la noche atacan a los animales de granja podemos ver el siguiente video que es muy similar, pero aquí lo que notamos y que también se mencionaba que pudiera ser un chupacabras, lo podemos distinguir como un oso. Vamos a ver el video. Aquí vemos como estas dos personas que tienen rasgos asiáticos, es lo que alcanzo a notar, escuchan que hay un alboroto, las cabras que vemos en el fondo pues están haciendo ruidos, están espantadas y de pronto se dan cuenta que una de las cabras tiene algo, algo de color negro muy largo enredado en su cuello ahí vemos como con palos tratan de, de quitar eso que tiene a la cabra inmovilizada y alcanzamos a ver cómo tiene una cara ahí de animal y después por fin logran quitar a esta criatura y comienzan a perseguirla ahí la criatura sale corriendo pero es rara la forma en que sale corriendo porque vean parece que se arrastra a gran velocidad es decir no tiene como que piernas Miren solamente se arrastra o, o solamente que fuera Un tipo de animal más pequeño Pero va arrastrando lo que parece ser Cabello O un pedazo de piel Muy largo color negro Los eh, Cuidadoras de las cabras corren Persiguiendo a este animal Que incluso se mete al agua Lo siguen viendo Con la lámpara que llevan Lo encuentran y le comienzan a a dar de palos, pero parece que esta criatura resiste y no se muere, eso es extrañísimo, vean cómo al parecer ya le dieron algunos palazos que obviamente harían que esta criatura muriera, pero todavía sigue viva, incluso parece atacarlos, es una criatura pequeña, pero si sí alcanzamos a ver que tenía un rostro, un rostro peludo con ojos negros y colmillos, muy similar a lo que fuera un murciélago. Ahí vemos cómo va incluso nadando. Se va arrastrando, sigue arrastrándose y tiene esta, esta larga cabellera que es bastante extraña y que por eso no podemos identificar de qué animal se trate. Vemos que siguen buscándolo, pero al parecer termina desapareciendo. ¿Qué sería lo que se captó? aquella noche, ¿Qué sería esta criatura que estamos viendo que se arrastra es algo bastante desconcertante ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Efectivamente será el chupacabras? ¿Es un animal bastante raro, no identificable? ¿Puede ser un críptido? No lo sabemos, estuve tratando de rastrear el video original y lo que me arrojaba era que fue subido a TikTok, parece también que el video es de algún otro país, quizá un país asiático Y seguiré investigando, tratando de saber qué fue lo que se grabó aquella noche que estaba eh, abrazando y succionándole la sangre a este animal de granja de corral mi nombre es Oxla Castro, si tienen alguna información con respecto a este video, por favor, escríbamela en los comentarios. ¿Ustedes creen que existan chupacabras? ¿Creen que este sea el video que demuestre que efectivamente existen chupacabras? Vamos a investigarlo.